Voy a, poner, okay. voy a grabar también. No, un poquito ahorita, pero fíjate que... muy, Pero te veo bien, no, no te veo así como que... Que, se, que te veas como que está lenta la imagen. No, muy bien. Ok, va. Me, me encanta porque nos arreglamos como este... Tú más más, más guapa que nada, pero, pero nos arreglamos que si fuéramos a un show. <ríe> eso terminando. ¡Me encanta! así me imaginaba. <ríe> En Nueva York fui a uno, me dio una rumia de al decir en Colbert y se ve así con este, escenografía. y justo cuando me dijiste pensé en él en eso. Y estamos entonces aquí viviendo nuestro. A ver, vamos a, ir a conectar a la lucha, publicar como a la lucha, sí. no voy a comentar ningún error técnico. Listo. No, no creo. Te conecto a tu página, ¿no? Cállate, imagínate. No sé cuáles páginas tengas ahí. Sí, no tengo como cinco. Mis, mis, mis páginas bot, ¿no? Ya Así sé. Bien. A ver, ahí te lo pone aquí, show. Primer estreno live show okay en el ring. ya, ya estoy con, conectando mucho ya le barro ok veo dame a ver si me deja, dame tima, nada okay listo Con que ponerle título, no sé qué tanto. ¿Qué? Es que me deja aquí, este... Fíjate que padre, me deja compartir también en grupos. Pues sí, como que tiene este, muchas opciones. Sí. Yo lo mandé a LinkedIn, a ver quién no. Pero los grupos que yo soy el... el ¿Cómo se llama? Eh... No, es que me, me permite compartir en otros grupos de, de Facebook, o sea, a la vez que se comparte en, el, en la front page, en la que ah, se okay. ve. Está, está O sea, directamente ya. Ya listo, ya. Va a tomar agua. ¿Tienes agua? Sí. Luego te mando un sticker. De <ríe> sí, este. todo el escenario. <risa> hay que tomar agua, hay que hidratarse Otra cosa que es bien común contigo <risa> Sí, cada 30 minutos ya, Yo no sé si estoy ya conectado A ver si Dice que está me en internet A ver. Ahí está, ahí estoy conectado ¿no? No, no, no. Creo que todavía no empieza. Ya, ya está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos en vivo? Listo. Listo, ahora sí. Este. No sé cómo hacemos que, que, que uno se vea. A ver, que yo te dé la pantalla. Que okay, yo te veo ahí, bueno. Yo puse sí. la vista del hablante. ¿Tú pusiste la vista de cuál? Vista del hablante. Ahí está, muy bien, muy bien. Sí, ya, ya vi que me cambias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en el, en el primer show en vivo de, eh, pues, el app show que tenemos aquí estrenando con una gran amiga luchadora social. Vamos a tener más que emprendedores sociales porque hay mucho del tema de emprendimiento social. No, más del emprendimiento social, luchadores sociales. Me encanta ver comenzar este programa en vivo con mi amiga Ale Barba de Dame Limonada. Ale, bienvenida Gracias. a este turrín. Aquí estamos. Gracias. desde. Pues, a, aquí pueden ver, Beto, armamos todo, todo el show aquí. Ale, muy guapo, Van a ver todo lo que nos tiene que decir, toda la historia, <risas> su, su lucha. Ale, encantado de tenerte. Para los que no, no me conocen, eh, yo soy... Carlos Navarro, para los amigos Lucho, así que me puedes decir Lucho desde ahorita. Y aquí tenemos a Ale Barba del proyecto Tame Limonada y es un proyecto, es una luchona, le voy a pasar la palabra para que nos digas. Ale, este pues bienvenida aquí a... a déjame pasar al, al siguiente escenario. A ver, déjame... Adelante. Me paso, voy, voy caminando hacia el otro escenario. este <ríe> ya estoy Listo, ya estoy. Entonces ya me senté en el escritorio aquí del de live show, aquí en mi escritorio, con la vista de Nueva York, aquí, como pueden ver. Así que, que me en Nueva York. no nos para, ¿no? Ale, ¿cómo lo ves? No, no, no, ese coronavirus ya que nos tiene muy en casa, pero aún así no, no nos separa. Y qué padre porque por fin nos pudimos reunir tú y yo. Oh, sí. O sea, desde hace tiempo Lucho y yo ahí nos estamos... De, interactuando por redes sociales y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo juntos, ya que andamos como que siempre metidos en lo mismo, ¿no? Pues, ¿Sabes qué? Me, me, ¿Qué se parece? me hace muy chistoso, Ale, ya desapareció por rato, este, que estuve en Monterrey, Ale es de Monterrey, y no nos vimos, pero sí, hay un coronavirus, cada quien en su casa, y, eso, sí, eso y ahora no, sí, es un ¿no? autorreclamo para mí, ¿no? No, no, no, este, no sí, y para mí también, este creo que cuando viniste tenía visitas de casa, porque, bueno, no soy de Monterrey, soy de Sonora sí. y ya tiene un tiempo que me vine a estudiar aquí a Monterrey y, y ya no te pude Dije, ay, este lucho la lucha, me encanta siempre conocer, pero bueno, o sea, no importa, no tenemos nada. Me acuerdo que, que, que me, me, ma me mandaste el mensaje, muy, ya apenas llegamos, mandaste el mensaje que si necesitábamos algo. Bueno, ya, ya nos fuimos para el otro claro. lado, ¿vale? Este, ahorita lo, lo importante, tú eres nuestra invitada. Así que tengo aquí, mis aquí está en todo mi, mi escaleta, ¿no? Entonces, según mi escaleta, aquí ya me están, me está diciendo mi, mi, el equipo de producción que ya tenemos la palabra. Ale, es un gusto tenerte aquí en el ring de Haz la Lucha. Este, eh, esperamos que no sea la última vez. Y que, quiero que eh, más de presentarte porque esto no es un webinar, es un show. Entonces, quiero... Sí, aquí que, estamos con la sonografía y todo. Sí, no, que vea la gente que se sienta... Ahorita vamos a mostrar, tenemos público. Pero... ¿Quién sale? O sea, si yo te viera en la calle y te preguntara, ¿quién Sale Barba? ¿Qué, me pues mira, ¿Qué nos responderías? Si me vieras en la calle, creo que muy probablemente te agarraría y te diría, Oye, ¿qué onda? Este, soy Ale, soy psicóloga, soy súper curiosa del comportamiento humano y estoy haciendo una investigación sobre felicidad. ¿Te interesaría decirme qué te hace feliz a ti? Y así comenzaría, comenzaría una plática contigo, ¿no? Yo, pues como les dije, soy psicóloga, psicóloga organizacional. que En un momento quise estudiar clínico y luego tuve como la asesoría de mi mamá que me dijo, ¿sabes qué? Ahorita el mundo necesita psicólogos que ayuden a las empresas a poder tener un mejor clima organizacional, a generar mejor comunicación, más empatía, etcétera Entonces, pues ya me fui por la psicología organizacional y ahorita, pues me acabo de graduar de la maestría en psicología positiva, que ya, aunque me acabo de graduar de la maestría, tengo siete años, pues, profundizando en temas que tienen que ver con la felicidad y el bienestar. Otra cosa de, de, de mí, pues, es que soy súper comelona y me gusta okay. mucho cocinar. La verdad es que esta pandemia he tenido que tener mucho autocontrol para, pues, poder seguir haciendo ejercicio y, pues, cocinar, que me encanta. Soy profesora en línea y eso es algo que me ha ayudado a ser emprendedora porque tengo casi cinco años que, que me salí como del trabajo en una empresa, del día a día y en la oficina, como que a emprender y a decir, es que me encanta lo que estoy haciendo en esta empresa, pero me gustaría hacerlo en empresas de todos giros. No solamente en la empresa de giro educativo que estaba, ¿no? Entonces dije. Ahí podemos decir que comienza tu historia, ¿no? Que ese me, me, me, me ganaste de que te preguntarte, ya, ¿cómo que, o sea, qué, por qué estás haciendo lo de Dame Limonada y cómo les, <risa> o sea, y cómo lo, cómo inició, ¿no? Que, que creo que es lo que ahorita ya está, me estabas comentando. Ahí nace el Dame Limonada sí. y de dónde nace también pues... el nombre Dame Limonada, ¿no? <risa> El nombre está curioso, ahorita ahorita les cuento, pero como que con todo esto que empecé a aprender en la empresa sobre psicología positiva dije pues me voy a aventar a, a emprender mi proyecto. Entonces tuve el respaldo de que también daba la clase de psicología positiva y pues ahí iba teniendo como mi colchoncito para poder emprender e ir a tocar puertas. El dame limonada, bueno, el nombre y como tal la página donde empecé a difundir contenido tiene tres años apenas. este Esta página de psicología positiva pues me ha ayudado a mí a poder conocer más sobre la felicidad de otras personas. De hecho, este proyecto eh, lo empecé en Nueva York. Me fui a estudiar un certificado después de que renuncié y de que andaba entre que... ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer? Mis adornos. O sea, lo bueno que la, la, ser maestra en línea me permitió poder estar estudiando en Nueva York mientras seguía trabajando. Y pues estaba haciendo un certificado de psicología positiva aplicada. Yo me acuerdo que me aventé. Pero, pero a, Ale, no, no extrañas, déjate, no extrañas tu, este, la lonchera la, la cuando ibas a trabajar. <risa> Claro. ¿no? Los, los sea, cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños, la el, el, el decoración. Mes, el <ríe> sí. Sí, no. O sea, todo, toda esa parte de los pues, que que me así me costó mucho el... Fue tu transición de, de Godín sí, a luchadora social. me trabajo. <ríe> así es. No, y de Godín me costaba mucho trabajo dejar el clima organizacional. Como que no es lo mismo que tú estés trabajando sola en tu casa, que tengas que tener como metas bien definidas, que a lo mejor te levantaste y, y ni siquiera te arreglaste, ¿no? Abriste la computadora y empezaste a trabajar y, y ya está, ¿no? Pero, pues bueno, poco a poco después me fui soltando y fui descubriendo como que los beneficios de haber perdido la vida a Godín. Y ya te digo, pues estaba estudiando allá en Nueva York y, y un día, un día, creo que había llevado la clase de como atención plena. Estaba ya, o sea, porque había invertido mis ahorros, pero era algo raro, porque al principio empecé a ir como que cada fin de semana que tenía clases, o sea, como una vez al mes, iba y hacía un viaje a Nueva York. Y en uno de esos viajes dije, pues voy a quiero conocer, quiero tomar fotos, pero O sea, aquí mismo, ¿no? Porque estamos porque Ay, estamos no. en Nueva York. Pues mejor empiezo con mi celular y aquí me quedo. Sí, estaba por allá, por Manhattan, me quedaba no, no, en, en Central Park. <risa> y te lo juro que ya me iba a poner a, a, a chatear o mandar mensajes a mi familia y dije, no, voy a empezar a hacer una investigación de campo como toda buena psicóloga y voy a empezar a acercarme a las personas, a preguntarles. ...sobre su felicidad. Entonces, así fue. Ese día súper random, ni me la había propuesto ni nada. La primera persona que vi, como que yo relacionando la teoría ¿no? con, con la vida misma, vi que una persona estaba pintando y que se veía muy concentrada. Y la teoría de psicología sí. fue y que está disfrutando, pues probablemente esté más feliz que otra persona que esté sola o en su celular, ¿no? Entonces ya fui, me acerqué y ahí empezó todo. Ahí empezó porque fue un señor que me contestó súper amable, que empezó a, a preguntarme más sobre psicología, que se le hizo muy interesante que yo estaba en Nueva York, etcétera Entonces como que de ahí nace el, el que yo quisiera preguntarle a más personas sobre su felicidad. El nombre Dame Limonada, pues ese ya es así como, ya le ha dado un giro a la historia, pero la realidad era que todos los nombres psicológicos y así como muy profundos, que yo quería muy formales de psicología positiva, ya estaban ocupados en redes sociales. Y yo me acuerdo que ese primer proyecto que quería hacer, lo quería hacer justamente en Instagram, para poder meter un poco de contenido más, más ¿qué te diré? Auténtico, o sea, siento de que hecho, Instagram... tú tienes más movimiento en Instagram. Yo veo que ahí es donde tienes más, más interacción, aunque ya sí. compartimos también tu página de Facebook. Pero es Gracias. impresionante, tienes 10.000 mil seguidores y, y eres muy auténtica. Creo que lo que se valora, creo que lo original no existe, pero el auténtico sí, que es convertir todos todo tus experiencias y conocimientos con tus propias palabras. ¿no? Sí, o sea, que fuera simple como, como una limonada. Bueno, el hombre les digo que estaba con una amiga y le y dije, ay ya, qué flojera, ya están todos ocupados, nunca voy a tener mi página de Instagram, ya no quiero hacer nada, ¿no? Dame limonada. Pero porque estábamos tomándonos una limonada y ella tenía mi limonada enseguida, ¿no? Y era como, pásame la limonada, <risa> pero <risa> fue así, dame limonada. Y nos volteamos a ver las dos y que sí, dame limonada. Y pues no existía y así empezó. Creo que ahora ya le doy más este, giros diferentes. Por ejemplo, tengo una amiga, eres psicóloga, que, que me dice, bueno, es que la limonada, pues más bien el limón puede ser tan agrio y tan dulce, ¿no? Entonces como que ahí le vas dando, sí. dando un giro. Y, y pues ya, dame limonada me gusta mucho. Creo que a la gente también le llama la atención y, y pues el limón lo relaciono precisamente con eso, con esa dualidad de que puede ser amargo y también puede ser pues algo que te guste así como como la vida ¿no? Pues Está, está muy padre como todo como que se dio en, en, en el destino ¿no Alex? Desde, sí. O sea por algo sucedi sucedieron todas las cosas ¿no? Oye Ale nada más una te pediría también que estemos pendiente no sé si tienes tu celular para estar viendo ¿Sí? si hay comentarios en, eh, en, el, en el Facebook y nada más okay. eh, tengo una duda si yo también me estoy viendo este no sé si tienes problemas técnicos del primer show, ¿no? Este, no hay me problema, ahorita vamos a verlo. Me, pare me parece que, no sé si ahí ahorita le pido producción. Creo que, creo que no. ¿Producción? No sé si... <ríe> que, a ver, vamos a... Ver, a mira, no sé si ahora cambia. Es que luego que tiene una función de piñar el video. Sí, estoy... ¿Se no ven las es, dos cámaras? No, estoy... no sé si alguien igual nos puede decir no, ahí en yo solamente, solamente veo a ti. Es el que está hablando. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí se ve solamente el que está hablando. Así está es, excelente. ya te está vi ahorita. Está perfecto. Entonces, sí, hay, sí hace el cambio. Está genial, oíste, tecnología del. del, del, Oye, el, del vamos mención. aprendiendo, ¿eh? Sí, ya, ya vamos a dominar esto. Me encanta tu historia, Ale, porque es una historia también de lucha personal. Yo creo que en este tiempo, dime si note lo que ha pasado es es que te has encontrado contigo misma, ¿no? Y, y quiero recalcar el tema de este, no solamente es una entrevista, ¿eh? o era el, subirte al ring aquí, lucho contra, contra Ale, más que contra es, vamos a poner dos, dos temas, siempre la idea en, en este show es poder debatir, ¿no? Debatir dos uh -huh. temas opuestos, porque en los opuestos se encuentra el conocimiento. Entonces, Ale, me, me, me interesa mucho, este, vamos a hablar, tú eres experta en el tema de felicidad, el opuesto puede ser de la felicidad no lo opuesto, lo que mucha gente busca y cree que en, en eso está la felicidad, es el éxito, ¿no? Entonces, eh, quiero entrar ya entonces a la charla, debate, y, y le pido a todos que empiecen igual a, a comentar. Y vamos a, la, vamos a lanzar, si te parece, Ale, un desafío. Vamos a lanzar, ya cambié un poco la escaleta porque está puesto, están no, no, no ya me están regañando aquí, pero bueno. No hay problema, así es la improvisación y lo bueno. Te, te late si hacemos la, el desafío, vamos a dar un giveaway que es dar un, un regalo por parte de nosotros, ahorita yo digo el mío, vamos a dar una playera así de haz la lucha eh, vamos a dar una playera nueva, obviamente ay, sí, no. les, <risa> les mando la tía bien lavada ¿eh? esta, ¿no? <risa> con suavitel, suavitel saben cómo deja la. ay sí, los patrocinadores <risa> a, a rato patrocinadores y sean no, pero ya, entonces el desafío es en comentarios en este debajo de, de este video en vivo, de ese show en vivo, van a ponerme, van a ponernos qué es la felicidad para ustedes y qué es el éxito. Y el uh -huh. comentario con más reacciones le voy, le vamos a si son de Mérida Yucatán, les pueden pasar por su playera o si no nada más pagando el envío, les regalamos su playera, que este, tiene este, una playera que tiene un costo de 300 pesos. Pero el, el costo eh, es intangible también. Se están llevando, es, es original, está hecha por artesanos, Ale, de Tecash. Eh, eh, no, no, no, compramos, no está serigafiada, de hecho tiene aquí, está la marca de la lucha. Está cortada. ¡Órale! Eh, eh, o sea, es, es, compramos la tela, se hace la serigrafía, se hace en un municipio. Que ahorita eh, beneficia mucho la, a la gente para generar pues, de una manera de trabajo. Y lo hacen desde su casa, así que no se preocupen también los no, no es que tengamos aquí atrás más de 10 personas trabajando, sino lo, lo hacen desde su casa. Entonces, eh, la camiseta. repito, que nos pongan, muchas gracias Ale, que nos pongan el comentario de qué es el éxito y la, que es la felicidad, y le, que tengan más interacciones, se gana su playera. Y Ale, tú, que, que, este, que podemos, pues, podemos regalar A mí me gustaría eh, poder regalarles una sesión de asesoría de una hora, Ahí para que podamos platicar si es que ustedes traen, digamos, alguna también historia dominante con la que quieran trabajar o, o algo que quieran este, aprender, pues con mucho gusto podemos este, platicarlo una hora de, de esta interacción y esta asesoría sobre, sobre la psicología positiva y la felicidad. Lo malo es que yo no puedo concursar. <risa> no, luego la tenemos cuando eh, quieras, ¿eh? Perfecto. No, no es sí, que... Sí, sí, Eres, y yo, ¿sabes qué? Si, les, les digo que sigan a Ale porque es, recomiendo unos libros acerca de psicología. Buenísimos. Yo los que, les, no que, sé si habías capturo pantalla doña. cuando pones un libro. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Los voy a poner en post para que lo puedas guardar y que lo tengas este, ahí. Porque sí, o sea, realmente el, uno de los objetivos de Dame Limonada, además de entrevistar, es poder enseñarle a la gente que... Que, que hay muchos elementos que podemos descubrir y que si yo te pongo mi ejemplo, o sea, cuando te van contando historias, cuando te van poniendo fotos, cuando lo van haciendo más desglosado, como que ese concepto tan abstracto de, de lo que es la felicidad, ya lo vas aterrizando a cosas más pequeñas. Entonces, eso eso me gusta mucho de Dame limonada y por eso comparto lo que yo leo, lo que yo estudio. O sea, como soy también muy buena, este... Y así, en misma, obviamente, ¿no? Tengo que ser el conejillo de indias, tengo que probar cómo me va con estas cosas y, y pues no voy a recomendarlas. Créanme que no les voy a recomendar nada que yo no haya hecho. O sea, porque es, también es... dentro de la teoría, pues, Sí, no, o sea, como dices si tú no estás cumpliendo con el ejemplo? Que esa fue parte de la, de lo que me incentivó a mí a creer estar en esta lucha, como tú dices, cuando te conviertes en luchador, pues tienes que renunciar a muchas cosas. Y Pero también dices algo muy padre, que, que concuerdo contigo. Un luchador no no es este, esta cosa de, de, del, del sacrificio así, eh, como que... Te tienes que sacrificar. por Tú decides por qué sacrificarte. Entonces, Así eso es lo padre que creo que concuerdo y la historia que se alinea con la tuya es que nosotros estamos decidiendo qué sacrificar, ¿no? Por, por lo que realmente deseamos. Y aquí es algo importante. Es. Yo les haría una invitación porque creo que un luchador social no quiere, no quiere cosas. Todos podemos querer dinero, querer buenas relaciones. Todos queremos querer. Todos podemos querer lo mismo. Pero desear, ¿no? Desear te lleva a la acción. Desear te lleva hacer eso. O sea, si realmente deseas a alguien, lo vas, vas por él, ¿no? No decir, quiero estar con tal persona, pero si realmente quieres, no lo vas a hacer. Si lo deseas, yo creo que ahí es donde es la diferencia con un chavo social. Y ¿sabes que Ale? Se me acaba de olvidar que no tenemos no, nada. limonada. Trae, traje algo simple. Oye, sí, la siguiente tenemos que tener hasta nuestra... Tú sí tienes tu limonada. Yo sí si tengo mía. limonada. Oye, esos, pensar, ¿tú, ¿tú los vendes? Está genial, me gustó tu este. No, pues eh, el sticker sí, pero el termo lo compré en Miniso, <risa> otro patrocinador oficial. <risa> ya. No, sí. Ale, no puedes, lo no puedes promocionar encontró... marcas. <risa> no, es cierto. Perdón. No, no, y, no cuando, es cierto. y cuando lo vi y que luego quise regalarlo, ya no encontré. Sí. O sea, como que está súper padre el termo de que se queda muy fría el sí. agua y, y todo. Pero bueno, luego si encuentro uno ahí te lo mando hasta Mérida. Ya aquí, este, esto está padre porque le puedes poner vodka, lo que sea, y parece que estás tomando agua. Sí, salud y ya suecitos, <risa> ya, se, ya se puede. <risa> sí, sí, no, no, no, no tomen ahorita es. Ahí, bueno, pues, ahí bueno. ley seca, ¿no? <risa> ahí ley seca, no se puede. Ahora sí, ya, ya podemos entrar al tema. De ya nos ya nos salimos igual de... sí no pues mira lo hemos estado como retomando entre sí. entre puntos y puntos yo creo que aquí o sea empezaría como que el éxito y la felicidad que siempre es como un debate de que la felicidad es igual al éxito o el éxito a la felicidad ahí en dame limonada y en Lucho la lucha empezamos a preguntarle a la gente sí. Y, y de hecho, les preguntábamos cuál era su concepto de, de éxito, ¿no? Yo, en los que contestaron en, en Dame Limonada, este pues aquí les, les quiero leer unas respuestas que pusieron: a hacer lo que te gusta, mediante tu talento. este Hola, te invito a conocer mi música y a ver el spam que llega por Instagram. Amigo. <risa> eh, me me estaban vendiendo me arte a mí. Sí, sí, sí. Sé <risa> que. Alguien me puso el éxito es experimentar gozo y paz en medio de las dificultades, ser más competitivo que ayer, estar en un punto donde te sientes cómodo. Hubo otra persona que también me puso de que, ¿sabes qué? Me parece algo difícil de definir aún para ti qué es. Y, y pues, ¿saben qué? O sea, yo me he dado cuenta que para mí el éxito sí es la felicidad. O sea, yo sí veo como... Poder estar feliz y que, y que ese sea el éxito, ¿no? Eh, al estudiar felicidad me he dado cuenta que, y, y en las primeras clases te lo dicen, ¿no? Todos tenemos ideas preconcebidas de lo que es la felicidad y esas ideas este, te van haciendo como que a ti, pues, no ser, no ser tan feliz, ¿no? O sea, hay ideas de que uno dicen, no, oye, no, pues mi felicidad depende de que tenga todas las necesidades cubiertas, o debe de ser algo permanente, o es una misma fórmula para todos. Y ahora que hablamos de felicidad y éxito, pues si tú piensas que tu fórmula del éxito va a ser la misma, o sea, como si tú y yo, Lucho, claro. yo dijera, oye, no, pues este, yo este, en Facebook no, no he construido comunidad, y Lucho ya tiene toda su comunidad, y yo qué hago, o sea, ¿por qué me tengo que comparar contigo, no? O sea, cuando creo que, que, que debemos de partir de construir nuestra propia definición de éxito y que esa definición de éxito eh, pues tenga varios elementos, ¿no? O sea, primero, si, si no la tienes, o sea, yo diría que, que tiene que ser algo que va en concordancia con tus valores principales. Pregúntate. Yo creo que, que dices algo muy importante que yo concuerdo mucho contigo en Arla Lucha es que damos muchos eh, conceptos predefinidos, o sea, ya los damos, lo que es el amor, todos ya saben qué es el amor, pero pregúntale a alguien qué es el amor, o sea, tenemos como que el concepto en la cabeza, pero igual, una de estas cosas es que damos por hecho que es el éxito, pero el éxito uh -huh. en un molde, en una referencia a lo que es el éxito para tu papá, es el éxito para ti, lo que es para tu hermano, cuando no es lo mismo, por ejemplo, alguien puede ser el éxito tener hijos, pero ese claro. es el éxito que a lo mejor para tu mamá, para tu papá o para algún amigo, pero qué es el éxito para ti, preguntarte esas simples palabras, estos conceptos, porque eso crea en tus creencias, crea en tus hábitos y crea tu Así realidad. Es. Entonces, Así es. yo puedo ser muy exitoso, pero si mi referencia es ser exitoso es que tengo, tengo tiempo libre, este, como sano, eh, creo muchas cosas, a lo mejor no, o sea, cada quien yo creo que puede y no es la cantidad. Yo creo que hemos nos hemos equivocado en, en, que la, en, en que el éxito es cuánto dinero tienes, igual que la riqueza, ¿no? Yo creo que la, oh, oh, ¿qué tan buen que la riqueza es la cantidad tienes? de oportunidades, ¿no? Sí, ¿no? Claro, o sí. Sea, ¿Qué auto tienes, a... no? Sí, o con dónde estás viviendo, con quién te estás relacionando, o sea. Eh, y, y hay ¿A qué tanta lugares gente... vas? ¿A qué lugares vas? ¿A dónde vas de vacaciones? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué puedes subir a tus redes sociales? Este, ¿Quién te sigue? ¿Quién no te sigue? ¿Quién te comentó? Quién, ¿Quién no te comentó? O sea, todas estas cosas, tú tienes que tener muy claro qué es el éxito para ti. O sea, construir ese propio concepto para que te vayas sintiendo bien. Otra cosa que también creo sí. es que el éxito es circunstancial. O sea, ¿a qué ah, me sí refiero? Me Por ejemplo, ahorita en esta época de, de pandemia, yo creo que para mí el éxito o mi definición de éxito va a ir enfocado como a los micrologros. ¿Qué estoy haciendo en el día a día que me hace sentir eficaz, que me hace sentir bien? O sea, la teoría, hay una teoría de la personalidad que me gusta de Ryan y Desi del 2000 que hablan como que de, de tres elementos que, que influyen en la motivación de una persona. Y en esos tres elementos que mencionan, pues una es la necesidad de relacionarnos, o sea, estar relacionados con sí. gente es importantísimo. La necesidad de ser autónomos, de tomar nuestras propias decisiones y como que estas decisiones enfocadas a nuestros valores principales. Y la necesidad de ser competentes. Entonces, si tú vas haciendo en el día a día cosas que te vayan haciendo sentir a ti competente, pues ya te vas a sentir más motivado a continuar, al menos con esta pandemia. O sea, y me refiero cosas de que pueden construir tu autoeficacia, como levantarte y tener tu cama. ¿Sí? Hacer pequeñas cosas, lo que decías tú, hacer ejercicio, este, saber qué te vas a cocinar, cumplir con esos musts que tú tienes en el día a día, que te hacen al final del día decir ah pues me siento exitoso porque estoy a gusto conmigo mismo porque estoy haciendo lo que lo que me gusta donde puedo poner mis fortalezas en acción esto para mí sería el éxito por eso es cuando digo que sí lo relaciono con la felicidad ¿no? eh, y, entonces tú sí relacionas el éxito con la felicidad yo, yo tengo yo tengo tu punto de vista que está bueno así debatir no yo, a mí Ajá, me, gusta, me gusta yo, que les, no yo les, les comparto también esta filosofía que es israelita. Dicen que si 10 personas eh, eh, en un mismo grupo están pensando igual, ¿quién creen que está pasando? A ver si alguien me responde aquí en, en comentarios. Si 10 personas en un mismo grupo, imagínense que estamos 10 en, en el show, este, y pensamos lo mismo, ¿qué está sucediendo realmente? Si todos pensamos lo mismo. Cre creo pero, que tengo una respuesta, pero vamos a ver, a ver si sí, vamos a ver si. O sea, si todos están pensando lo mismo en la habitación, si habitación, ¿qué te, pasa si 10 personas reputan. en el mismo grupo están pensando lo mismo y nadie está pensando diferente? Aprovecho para mandar saludos a Ale, Fiumara, a Liliana Luna, a mi mamá, mamá, aquí estoy. En mi mamá también está. <ríe> ¿Tu mamá también? Mi también, también está. <ríe> saludos. Mis papás y mi hermana. Saludos a, a toda la familia de Ale. <ríe> Ana Laura, sí. a, a Rosa Isela, hoy un gusto a Amner, que es parte del equipo de Haz la Lucha, Ariana. Eh, eh, bueno, creo que, da, a ver, dame tu respuesta. Dame tu cual. Que, que si todo el mundo está pensando lo mismo, es que algo algo está mal, ¿no? O sea, de que o te tienes que ir a buscar a otro tipo de personas. <risa> <risa> Todos son grana, minions. ¿no? Son minions. Sí. ¿no? <risa> Mira, ese sí es pero mi... es que como yo sí. Estoy... A ver. Este, a te decir, eh, lo que sucede en Israel, de hecho hay una película que no llegan los zombies en Israel, porque ese, o sea, por esta misma teoría, o esta culturalmente, que 10 y 10 personas piensan igual, es que nadie está pensando. Ellos dicen lo que tú decías, algo malo está sucediendo. Si se le pregunta en un nuevo grupo, oye, ¿tú estás opinando lo mismo que yo, sí? Es que algo malo está sucediendo. Por eso no llegan los zombies. Creo que eh, este, Invasión Z se llama... <risa> invasión Z, está muy pasada filosofía porque en México, al revés te unes con gente que piensa igual, si piensa alguien diferente que tú sacas del círculo, ¿no? o sea, aquí queremos estar sí, qué rodeados olivia, qué loco. Sí, rodeados de, de, de gente que piensa igual que nosotros sí, <risa> y creo que pues, o sea, es valioso que tengas también, que parar el apoyo de gente que piensa igual a ti pero pues también se vale diferir en cosas, en cosas conceptos. O sea, ahorita que tú, que tú me decías que para ti el éxito no es la felicidad, a ver, ¿qué opinas de eso? Porque tú contestaste en la encuesta ah, sí, que no, que no era sí, igual, ¿verdad? Sí, no, ahorita me divago así. Es lo malo de ser creativo. La Metrópoli. <ríe> sí, me tienen me tienen que estar aquí dando en el, en el chicha las indicaciones. Este, a, para mí el éxito es conseguir objetivos, ¿no? Este, Entonces, por eso difiero que la felicidad para mí, es encontrarte a ti mismo. O sea, tú puedes ser exitoso porque estás cumpliendo metas. O sea, tienes el trabajo, tienes... Si para ti, por ejemplo, tu referencia de ser exitoso es que tienes mil followers o 10 millones en, en Facebook, pero eso puede hacer que no te haga feliz. Tú, a la, la percepción de los demás, lo de ti mismo, según re, a, referencias que no son tuyas, puedes decir, oye, soy exitoso, vivo en un buen lugar, como bien, me veo bien, pero a lo mejor, dices, ah, hace falta algo, ¿ese? Eso que hace falta para mí es encontrarte a ti mismo. ¿Qué significa encontrarte a ti mismo? Encontrar esas referencias, o sea, crear tus propias referencias, tus propias creencias, tus hábitos, para crear tu, la realidad que quieres. Entonces, es desconectarse un poquito más. Y yo les, yo les eh, invitaría a que hagamos esta, a lo mejor si podemos hacer esta actividad aquí entre tú y yo y todo el público. Alguna, desconectarse, a vamos a poner las manos, o sea, aquí al frente. Y te habías puesto a pensar por un momento que tienes la capacidad de decir, puedes sentir lo que estás sintiendo en tu, en, en tu dedo. Ya se me olvidó cuál es el dedo índice, ¿no? no ¿El es dedo gordito? Sí, El dedo Lo voy a reprobar aquí. <risa> ¿Qué estás sintiendo es importante lo que dentro siente. de tu dedo? ¿Me puedes decir? Si te puedes ser consciente, ¿que enfocas en qué estás sintiendo en tu dedo? ¿Qué hay dentro de...? ¿Qué, qué, qué empiezas a sentir? ¿Qué empiezas a sentir? Pues sé consciente nada más de tu dedo. pues ¿A qué que... hay dentro de tu dedo? ¿Qué ¿A sientes? qué hay o qué siento? ¿Qué sientes? Sí, o sea, ¿qué sen... o sea consciente no de, de ti mismo, sino solamente de tu dedo. Pues ya que me haces como ser consciente de mi dedo como... Siento como de esas veces que pones tu huella digital en algo. Sí. Como que traigo esa sensación. Como que, que se, se siente o sea, imanes que de energía, ahí, ¿no? Eh. Que fluye algo, ¿no? Sientes que hay algo dentro Entonces, eh, eso es desconectarse por un poco con, de, de, de ti mismo, es no pensar en nada. A mí me cuesta mucho porque todo el día estoy hablando conmigo mismo yo creo que es, es importante desconectarse, dejar de hablar eh, yo, meditar eh, yo hace poco lo, me, me di cuenta de que es no pensar en nada y eso es lo difícil sentarte contigo mismo en silencio y no pensar en nada es súper difícil este, es conectarte contigo oye con pero ahí eres. difiero ¿eh? está muy bien Ale dinos sí, pero me... esto es una lucha <risa> ¿Qué piensas tú, Ale? Este, o sea, me, pues meditar no es que dejes tu mente en blanco. O sea, es como a ser consciente del presente y de lo que está pasando. Si tú estás meditando y estás escuchando algo, es que sí realmente estás en el presente, porque estás escuchando el sonido del pasillo, lo que, lo que viene, o si tienes un pensamiento, lo ves. No es tanto como dejar la mente en blanco, pero eso que dices de ser conscientes, pues de, de nosotros mismos y de todo, a ver, ya te vi la cara de... Así de que no, no, no, no, sí, o sea, sí, no, es esto. Es, no, sí es, o sea, yo creo que cada quien tiene sus referencias, pero sí, sí, concuerdo contigo que es estar presente, este, no, o sea, yo lo que me refiero a estar en blanco es estar, estar presente con uno mismo, sí concuerdo contigo, porque puede ser, puede ser que estés en una reunión y no estás presente, estás pensando... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando estás, por ejemplo, cuando sí. estás en la escuela y puede estar el maestro enfrente de ti y tú estás pensando, o sea, no estás presente, estás pensando que se te dejaste la plancha o que tu mamá te va a regañar o tienes tremida. un problema con... sí, no, Eso le pasa a todos, ¿no? O dejé el gas sí. encendido, se va a quemar la casa, ¿no? Sí. Entonces, no estás presente en el momento. O sea, eh, no, sí concuerdo contigo, a lo mejor lo dije de... De, de una manera diferente, empiezo a cantinflar a veces. Perdón, me, me, me intenseo porque como también no doy clase de esos temas, pero, sí. uf, que me vayan a poner ahí. Sí. ahí, la, la, maestra, ahí. la maestra le me regaña, no, no es cierto. Sí. No, pero está, o sea, está, está, está padre tener, a lo mejor, vean estas referencias, yo creo que estábamos pensando en lo mismo, pero la referencia era, era como que diferente, ¿no? Pero está padre para que sí. el, la, la sí, gente pero... se arme su propio concepto, ¿no? Así es. Y, y ahorita esa es la invitación que queremos dejar, que, que te preguntes para ti qué es el éxito y que dejes de voltear, o sea, deja de voltear a lo que está haciendo, a lo que está viendo. Sí. Hay presión por todos lados como para que tú mismo te pongas todavía más presión, pero sí también aterriza tu concepto de éxito a tu realidad, aterriza, o sea, no quieras, o sea, yo no puedo decir ahorita... Que quiero ser bailarina de Broadway como he querido ser toda mi vida porque no bailo nueve horas al día, ni tengo la flexibilidad, ni he estado en esos medios ni nada, o sea, pero si ya lo aterrizo a mis fortalezas, pues me gusta mucho compartir, creo que tengo la, el sentido del humor y la inteligencia social que me han permitido como poder difundir contenido y aterrizarme a cada cosa, ahorita que dices del éxito, hay algo que me tardé mucho en superar que lo vi como un fracaso, pero Por que vale. ahora ya lo, ya lo pongo en retrospectiva y digo, no, fue lo mejor. O sea, en donde trabajaba me habían ofrecido una beca para estudiar en una universidad la maestría en psicología positiva. Y la primera vez que apliqué no quedé y me dijeron, no te preocupes, tú vuelve a intentar el año que viene. Pero yo ya no quise porque ahí fue donde a mí me estaba cayendo el 20 de que a ver ¿para qué quieres estudiar tanto de felicidad si no lo has aplicado? Entonces rechazar esa beca para mí por mucho tiempo fue sentirme como ¡híjole qué tonta! O sea, ¿cuándo voy a conseguir un millón y medio de pesos que es lo que cuesta la maestría Ay, no manches, para pagármelo Yo voy a hacerlo? Sí, no, o sea, es sea, ¿cuándo voy a conseguir eso? ¿qué hice? O sea, ni hiciste, ¿no? y y, y ahora que lo pienso, digo, wow, qué bueno que fui fuerte, que tuve esa valentía, que usé la fortaleza y la valentía para decir, ¿sabes qué? No, porque si voy a estudiar de esto, si lo quiero enseñar y yo no estoy siendo congruente, no se puede. O sea, ahí te lo juro que yo pesaba, no sé, 13 kilos más que luego me dicen, ay, no se te veía tanto nombre, o sea, cachetes y todo. O sea, no, es que eres toda una sí, luchadora, que una ¿eh? tienes una filosofía. Tienes una gran voluntad. Sí, ¿no? Tienes una, una grandísima voluntad. La verdad es que sí. Pues creo que de, lo, de la ñuñez, de tanto leer, de haber, de, de tanto curiosear y decir, pues, oye, Polo, en práctica. Entonces, pues. Pues por ahí va, los que contestaron, muchas gracias también. Ya me gusta que ahí los que ponen lo que es para ellos la felicidad, ya lo empiezan a, como que antes decían, eh, un trabajo, mi casa, y ahora ya puedes decir, mis compañeros de trabajo, o la comida que tienen en casa, como que han ido siendo más específicos, y eso, eso me gusta. Y, y yo, si me permites igual decir, yo he visto un común de que parece que la sociedad aplaude el tema de estar ocupados, que eso es la felicidad, estar ocupados. Ah, qué, qué bueno que estás... Yo creo que es momento para estar enfocado. La gente que estaba ocupado en reuniones normales, eh, que no llegaban a nada, yo las veo, a ver, están en webinars, están tomando mil cursos, pero es preguntarte, uh -huh. ¿a qué le aportas valor? Yo tengo esta filosofía, tenemos esta filosofía en la lucha minimalista, de ¿a qué le estás aportando valor? ¿Y qué te aporta valor a ti? Eh, imagínate vivirte una vida haciendo cosas por compromiso, eso te da felicidad... Una vez no está mal decir, oye, pues, pues a lo mejor no tengo ganas, pero, pero es una fiesta familiar y pues lo, van a creer sí, que... Pero hacerlo toda tu vida, pasarte 40 años, sí, imagínate Ale, haciendo cosas por los demás, cuando... Yo creo que si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás, te de well, well bien por well doing, ¿no? No, no tienes nada claro. que dar si te estás viviendo, eh, eh, tratando de complacer a los demás si no estás complaciendo lo que realmente deseas y, y que no, no sé qué opinas, Alen, este de estar enfocado. Yo creo que un luchador social como tú y como los que nos están viendo, no hay tiempo para estar, creo que viviremos 70 años que son 500 mil horas aproximadamente. este ¡Brale! Y no tenemos tiempo, ¿no? Ya nos gastamos, si, tienen, si nos, los que nos están viendo tienen 20 años, ya te gastaste 164 mil horas de tus 550 mil horas si vivieras 70 años. Entonces, ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? ¿Estás viendo a Ale, a Lucho? Muy bien, tú sigue viéndonos. Sí, invierte tu tiempo en esas cosas. Y no, sí. retomando eso que dices de que creen que el éxito es verte muy ocupado o siempre estar haciendo cosas. No, o sea, también esta voluntad que dices, que bien luchadora que he tenido, pues también me ha costado venirme dando cuenta de que tienes que administrar bien tu tiempo para poder este, pues no comprometerte con cosas que no puedas y que luego eso te cause insatisfacción. Y pues también para que estés enfocado en cosas que vayan a tus metas. Vuelvo a esto que te digo de, de tu misión, de tus valores. O sea, que cada decisión que tú vayas tomando eh, la puedas ver exitosa porque va relacionada a eso, a lo que tú ya tienes este, como de objetivo final, de propósito. Pero está padre lo que dices, igual lo de la cama, se les juro que, que lo primero que hago en el día es hacer mi cama, porque dices, ya cumpliste una meta, y hacer lo más difícil. Eh, al inicio del día hago lo más difícil, igual hago algo creativo. Medito, este, bueno, primero hago ejercicio, eh, me baño, desayuno, este, medito, y ya después lo que hago, leo un libro, hago algo creativo, uh -huh. que a lo mejor no vas a decir, o, o leo un libro, o escribo, porque si lo haces, al, lo dejas al final, no lo vas a hacer. Y si empiezas el sí. día lo más fácil, no vas a hacer lo más difícil. Entonces, sí. son, son tips, cada quien igual se adapta, pero me ha funcionado sí. porque me siento que fluyo más. O sea, me siento más creativo, y me siento más feliz durante el día que dejar al final lo creativo y dejar al final lo más difícil. No, no sé en tu caso sí. qué tip nos puedes darle porque sé que es También, muy constante. También, igual que tú. Este, tengo muchas rutinas de cosas y, y en rutinas no es tanto horarios porque es más como que 8 de la mañana hacer ejercicio, es 10 de la mañana de desayunar. Bueno, sí lo trato de hacer así, pero como que al final del día yo decir, oye, este hice ejercicio que es siempre un must para mí y procuro hacerlo en la mañana, pero cuando no puedo hacerlo en la mañana, lo hago en cualquier momento que del día que se pueda. Este, hacer ejercicio, hablar con alguien, eso también es como un tip súper importante, ¿no? Muchas veces nos aislamos como que cuando traemos un problema o que traemos mucho trabajo, estamos presionados, este, decimos, no, pues no le voy a hablar a nadie, no voy a convivir, este prefiero resolverlo yo, etcétera Entonces creo que la parte de mantener nuestras relaciones y nutrirlas, o sea, busca a tus amigos, eh, vea esos eventos que te inviten, haz como Zoom, Ajá. cosas virtuales, todo, toda esa parte eh, también para mí es el éxito, ¿no? El poder decir que, que las relaciones que tengo, las tengo bien cultivadas, ¿no? O tratar de, de, de hacer eso, tomar mucha agua también, o sea, es como un, un tip mío que les paso, eh, estar activo. Eh, poder moverte en el día, o sea, cada hora, hacer una pausa, estirarte. Toda esta parte me, me dejó muy marcada cuando empecé a leer de que, oye, estar sentado te puede hacer el mismo daño que si fumaras y fumaras, ¿no? Entonces, como que, oye, párate, como más, más actividad. Y, o sea, finalmente construye tú tu rutina, tu vida, pero que sea positivo y que vaya con tus valores. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. A veces hay que, hay que romper la, la rutina, pero sí los hábitos, poquito que hagas, por ejemplo, lee un poquito, vas a llegar a leer sí. mucho después, escribir. Eh, yo me puse el hábito de escribir 750 palabras. A veces hay días que no lo hago y no reclamarte, porque a veces que eso también te puede quitar el tiempo y te hace infeliz. No fuiste al gimnasio, no leíste. Etiquétalo. Sí. Eh, me gusta mucho este tema de etiquetar. Oye, te sientes, siente de todo en el día para ser feliz. Yo, mi lado más creativo, no sé cuál sea el tuyo, es, es la, ser, estar un poco melancólico. A mí me gusta esta Gracias. parte, o de, crea, de crear, estar solo. Me gusta estar con gente para debatir, yo ideas pero estar solo y, y la melancolía, Radiohead, Tom York, ese tipo de música, ese tipo de ambiente, <risa> para mí me hace crear. Entonces, yo creo que los, estos malos sentimientos eh, debes de sentir un poco durante todo el día. Yo creo que, yo sí. creo que después no llegamos a la felicidad porque pensamos o aspiramos a ser perfectos. Yo creo que es a ser auténticos, sí. a ser tú mismo. No sí. aspirar a que vas a tener la pareja perfecta, el auto perfecto, la vida perfecta, el cuerpo perfecto. Yo creo que eso no existe, la perfección no existe, pero la autenticidad yo creo que es lo que se valora mucho más y se va a valorar ahorita en estos tiempos muchísimo. No sé, ¿qué, qué opinas de eso, Ale? Además, eso, eso que mencionas, o sea, creemos que lo perfecto también nos va a dar satisfacción eterna. Y no es sí. cierto, o sea cuando ya consigues al novio perfecto, o bueno no sé, a lo mejor sí tienes una muy buena relación, pero cuando, cuando llega una cosa, luego quieres otra, y luego quieres otra, y luego quieres otra. O sea, de decir oye no, pues quería este, por decirte algo, quería tener diez mil seguidores para sí. X y, y ahora quieres más. O oye, quería este poder comprarme este Epa y ya que estás ahí. El ser humano se acostumbra, nos acostumbramos a todo. eso sea, va a ser un gran problema. Hay estudios que se han hecho. Porque yo que te quería en el show, sí. entonces ahora voy a querer o sea, después no sé a quién voy a querer en el show porque ya tengo a levar <risa> No, no, o sea, te digo de que vamos creando que el éxito y que la felicidad sea con cosas que tienes en el día a día, o sea, que no lo veas nada más como... Mi programa lo no quería hacer con Ale Barba o si no con nadie. Pues claro que no, o sea, hay mucha gente que también tiene cosas que compartir sí. y, y, y que participar y todo, ¿no? Entonces también eso de dejarla... No, yo quería que mi programa se... con Ale Barba y aquí está la... no, el... A... Hacemos, <risa> hacemos otro tipo de y así, pero... Sí. O sea, aterrizarlo a, a nosotros y dejar de buscar eso de que cuando tenga esto voy a hacer éxito. Cuando tenga esto voy a hacer éxito porque no sabes y las, la vida cambia, las circunstancias cambian y nos acostumbramos muy rápido también. Entonces tenemos que encontrar formas de hacernos felices en, en lo pequeño, en lo del día, día. En lo más simple, me gusta mucho ¿Y eso, ¿qué, Ale? qué más traes por ahí, Lucha? y Pues ya que sí, ya, ya no estamos pasando de, de, de tiempo. Cerramos con este bloque este, de la charla sobre el éxito y la felicidad. Y nada más terminar igual con este resumen, darles un, un buen mensaje. No estamos terminando el show. De que ahorita tenemos en estos tiempos dos decisiones que tomar simplemente. Una mala situación, una crisis, te puede convertir en la peor versión de ti mismo, que es lo que nos trata de convencer el guasón de su filosofía, o mm. en la mejor versión de nosotros mismos. Tú decides, yo creo que vas a decidir por la... Segunda, que es la mejor versión de ti mismo. Vamos a entrar ahora a la, al, a la siguiente sección. Vamos a cantar y vamos ahorita a pasar entonces, Ale, vamos a ir al, al auto. Oh, Pepe, tenemos vamos un auto aquí en el show. ¿Ok? Ok, ya me voy a... Tú vas a estar del otro lado, entonces. Ahí está. Listo. Entonces... Vamos a cantar. Eh, tú escogiste Shakira. Pongan ustedes cuál es Antología. Antología. <ríe> no. Mi Shakira. Mis mi bloopers khaki. en vivo, ¿no? Shakira. Ajá. <ríe> ok, antología. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos, voy a decir tres y todos al mismo tiempo. Vamos a darle clic y vamos a cantar. Este. Pa, no, vamos a, no vamos a poder poner la música, porque aquí producción me dice que, que no se puede, pero. Ustedes, este, eh, tenemos aquí el Spotify, Spotify está patrocinando este espacio, que hace Spotify, es posible este. <ríe> Y tú me dices, sale le damos clic Espérame, porque ¿Eh? Ay, aquí... No Como vas a buscar la versión mi, pirata, es, es, es antología, no ontología, porque antología es, otra es cosa. Es antología, ¿eh? <ríe> sí. aquí está ya. ¿Lista? Ahí está, ya. Yeah. Oye, pero si sí te la sabes. Aquí te, ah, Spotify tiene la letra. Ah, sí la tiene ahí? Sí, tengo la letra. Aquí en Spotify ya sale la letra. ¿Lista? Yo te sigo. Sí, listísima. ¡Marte! Necesito una Necesito razón. Necesito una razón. Es difícil creer difícil que no existe más creer que este amor. Que no la gente se empieza que que a salir. Este ¿no? amor. sobra tanto. Sobra tanto. Dentro que la de este corazón, ellos. que todos de empiezan este a cansar. Corazón. Y a pesar años, de que dicen años, que los años son sabios, años. todavía no se, se siente, siente el dolor, dolor. Porque todo el tiempo no. que pase junto, a ti. pase junto a ti, Aquí manejando. Dejo tejido el te dentro, te de te de te dentro de mí. las dos ahí que Luis. Ahí va la, la parte B. Es, ya viene voy. lo bueno lucha. Sí. ya viene lo bueno. Ya aprendí a quitarle aprendí el tiempo, a quitarle los segundos, tiempo los segundos. Los segundos. Me hiciste profundo, ver el cielo, más profundo. Así que, aumenté, junto más a más tres que kilos. aumenté más de 3 kilos. No, no, <risa> repartidos, no, no, no, no, no, los no, por ti que aprender sí. que eres los gatos, pegaste no, no, no, pero olvidaste una final exclusiva. Sí. Sigues tú, Ale. Este párrafo es tuyo. Sin tu amor. Ahora sí. Descubrí, Descubrí lo que significa, lo que una, significa una rosa. Una rosa. Me enseñas a decirme me mentiras que me a decir mentiras para, piadosas, piadosas, para poder ver reemplazar palabras por miradas. Reemplazar palabras por miradas. Bien canciones. Muy bien Ale, tú sí cantas bien. Vamos a vamos ahora a a pasar la última okay, una de Kalimba. Compláceme. No. <ríe> y ya, y ya terminé. No. Después ver, viene tú, el spotlight. ¿eh? Ver, sí, sí. Ya quiero, no he visto cuánta gente sigue, ¿eh? No sé si, si la gente sigue. A ver, vamos a decirles, vamos a todos a escuchar ahora para que pongan en su Spotify. A las tres, no puedo dejarte de amar. Listo, este. A ver, espera. No puedo dejarte de amar de Kalimba. Vamos bien en tiempo, terminamos diez y nueve. Ay, te vas a poner romanticón, ¿eh? Sí, sí. Ok. ¿Lista? Ok. ¿Todos listos, por favor? Las, las cinco personas que quedan en el show. Es como es como cuando vas al bar y te encienden las luces, entonces sale barba y, y Lucho se ponen a cantar. ¿eh? Sí, oye. ¿Sí? De, de puro compromiso. ¿Cuál? A ver, va. ¿Lista? A ver, una, dos, No, tres. no, que te diga. Lista. Esta sí me la sé. Vale, y esta, y esta sí. sí. Como ayer decías iba a ser, la vida es tan, tan simple ahora. Simple. Ya estoy buscando la letra Sin tenerte Y sigo así Sigo así Palabras que palabras me, me desnudan desnuda. Me envuelven Vuelven tanto, en tanto Las, las dudas. dudas Ya no estoy agarrando el volante <ríe> Siempre continúa Continúa y no puedo dejarte de amar. Y no puedo esperar el final. Ya cambié la letra. No puedo perder no puedo... el final. si no, no te puedo olvidar. No sé luchar. Ah, ¡Sí, no está! ¡Sí, no, eh, no está! Oh, no. Se la dedico a quien, no ya sabe dejaste. a quien se la dedico. No te puedo dejar ir. <ríe> Listo. Ya te vi, ya te Regresamos. vi. Bien enamorado. Vamos a regresar. Al... <ríe> Lucho, Lucho es, es romántico. Es rudo, pero es romántico. <ríe> a ver, eh, vamos a rezar el show. Vamos la, a regresar. La gente, Ve cómo está emocionada la gente. Ve cómo está. ¡Wow! ¿Ve toda la gente está. No, no, no, no. Sé que quieren que cantemos otra, pero no. Tenemos <risa> que regresar. El, el tiempo se acaba. De modo, vamos a, sí. Eh, vamos a regresar al. Ah, sí. Ahora ya, ya estamos acá. Otra vez. Y Ale, ahora te tengo unas preguntas que hacer y necesito igual verificar el Facebook, a ver cuánta gente sigue. Ah, sí, tenemos 19 personas. <risa> ¿Te no los perdimos. perdimos. <risa> no los perdimos. Creo que hasta aumentó. Vamos a cantar otra. <risa> ya me, me siento feliz. No, no sé que di mi mejor esfuerzo. Pues <risa> Qué bueno, qué bueno. Um, no, tú cantas muy bien la de Shakira, tienes todo el tono, me dejaste a mí ahí nada más aullando. Que la amo, la amo desde, sí, desde toda la infancia. Ya ves que nos gusta el show aparte, sí, el show sí, business. Sí. Eh, a ver, el spotlight, entonces estamos ya el spotlight y te tengo, esta es la dinámica, tengo 11 palabras, le voy a hacer preguntas, 11 palabras a Ale. Después de esto vamos a ver al ganador del giveaway de la playera de la sesión con Ale Barba de Dame de Limonada me tiene que responder Ale lo primero que piensa. Tienes menos de cinco segundos de decir, te voy a decir una palabra como mesa, ¿qué significa para ti mesa? ¿Va a decir, eh, eh, no sé, comida, eh, o, o para comer, no sé? Con una palabra, okay. o sea, solamente rojo, pasión, eh, o sangre, o no sé. Una palabra okay. de, de lo que significa para ti. ¿Preparada, Ale? Después Ale Preparada. va a hacer lo mismo conmigo. Este, a ver, vamos a comenzar. Ta, ta, ta, ta, los, los tambores. Primera palabra, Ale en la spotlight te va a poner la luz los reflectores ¿Qué significa lucha rápido rápido para social social lo, lo, no primera lo palabra me una me sola me palabra no me te... lucha compromiso social lo primero que eh, tengo en la yo, mente yo alejandra voluntariado sentido amor felicidad Aliado. Aliado. Pareja. Amistad. Amigos. Felicidad. O jueves. No, solo una. Felicidad. Bailar. Dinero. Comparación. Tiempo. Dinero. Tú. Tú. Mm, autenticidad, éxito, felicidad otra vez. Muy bien, Ale, muy bien, dale. ¡Ah! Ale. Miente, son preguntas difíciles, la verdad. Muy bien, tus respuestas. Después te voy a pasar este video para que veas sí. que respondiste. Y te voy a mandar: a ¡Qué todos bonito! ¿qué es eso? Te lo voy a mandar de manera digital. Porque a mandar de digital al parque. El desafío es que lo hagas este fin de semana. Si no, Lucho se va a poner triste. Como invitada especial de este primer show, te vamos a, a todos los invitados los vamos a mandar. Pero este es muy especial porque eres, no estás dando la patada de inicio de este show en vivo en el ring, Lucho. ¡Ya! Yeah, Ale le va. Este es el primero. Te lo voy a mandar. Es una tecnología. Lo voy a pasar por la cámara y va a aparecer por allá, ¿no? Ahí va. Ah. Quizás. Cáchalo Ale. No, pero sí te lo voy a mandar en PDF para que lo puedas. ¿Tienes impresor, Ale? Sí. Te voy a mandar tamaño carta para que lo imprimas y te desafío a que lo hagas y te quede tan bonito como, el, como me quedó a mí. Así como... Ay, la tinta cosita. De lado. Me va a quedar medio, medio sin chiste por la tinta, pero me gusta mucho pero, armar esas cosas. Para, ¿Para que lo puedes hacer con este papel en um, y para bueno, que te cuide, Ale, mira, para que hagas okay. la lucha, igual lo que pueda hacer al terminar, dáselo a alguien que aprecias y que, y que le des el mensaje que va a estar contigo y que quiere hacer la lucha. Les vamos a mandar unos igual a los, a la gente que nos está viendo, que nos mande un, un, un WhatsApp al 9991-6950-53. Repito el número, 9991-6950-53. <ríe> Me parecía el teléfono. Excelente. Entonces los mandamos <ríe> también. Pero ese en especial va a ser para ti, mi Ale. Ahora yo estoy listo. También todas las preguntas que quieras. Lucho está listo para. para... Ya está listo. Ya está listo. Y, y repetí este una es como tú, pero bueno. Mimón. Dulce. Mimón. Dulce. Mole. Mole. Eh, eh, mi comida favorita. No, este. Rico. Yo <risa> ah, también. Sí. Ajá. <risa> ¿México? Mi pasión, o pasión. ¿Familia? Eh, mi, lo máximo eh, ¿Música? Eh, mi motivación ¿Lucha? Mi vida ¿Autocompasión? Eh, conocerse Flow, energía, perritos, amor, flores, vida, cielo, imaginación. Muy bien, esos eran no, mis, mis. No, no te mucho, ¿ah? ¿eh? Ni pestañé, lo estuve no. practicando. Así. ¿Ah, Verifiquen Super que bien. no, no pestañe. Oye, Ale, la verdad encantado. Me puedo Podría pasar, no sé si la gente no tiene nada que hacer, aunque a mí me están esperando mis amigos imaginarios, ¿no? Ay, sí, que, que bueno, Lucho, probito, ya, Lucho ya se va de su casa, ¿no? Mis amigos. Se siguen esperando de regreso en Mérida. Sí, me, están, me están esperando, pero este, me encantó la verdad esta charla. Eh, yo quisiera que nos recomendaras, por favor, a para también. terminar, no estaba puesto aquí en la el, en el escaleta, pero ¿quién es la persona que admiras más, Algún eh, tanto personal o profesional, un maestro del tema de psicología? Y un libro, recomiéndanos un libro. Eh, a lo mejor la gente te va a empezar a seguir, pero realmente yo te admiro mucho porque tienes mucho contenido, o sea, es, eh, lo, lo que muy auténtico, pero el contenido que es súper valioso. ¿Por qué? Porque yo te seguí, te quiero comentar, porque yo creo que el emprendimiento social, un luchador social, lo que tiene que saber es conocer bien a su usuario, a su beneficiario. Y para eso hay que hacer un estudio enográfico, conocer los hábitos de su usuario. Entonces, por eso me interesa, me interesa mucho la psicología. A través de la psicología podemos entendernos a nosotros mismos y entender a quién queremos ayudar. Entonces, a través de estos hábitos, que ahorita hay nuevos hábitos, yo tengo que, que repensarte y repensar la innovación social. La veo como la mitigación de errores de sistemas. Pero ¿cómo saber qué errores del sistema mitigar? Pues las, de acuerdo a las principales prioridades del usuario, que son sus miedos y deseos. ¿Cómo yo sé los miedos y deseos de, de ese, del usuario del sistema que adolece esa problemática? Pues con la a través de la psicología, entendiendo sus hábitos, entendiendo quién es él, entendiendo este, el, el, el, por, el por qué, no no solo aparte, la parte demográfica, sino entendiendo eh, eh, cómo piensa ¿no? y, por, y por qué compraría nosotros producto o por qué eh, quieren nuestro servicio. Entonces, sale ese uh -huh. es el porqué. Me interesa demasiado la psicología. Si eres un luchador social, tienes que conocerte primero a ti mismo para conocer a los demás Está y entender bien. esto de los hábitos. Me quedo con tu maestro, mentor, personal y profesional y un libro. Así que digas, este libro me cambió la vida o este libro es mi Biblia, lo pongo debajo de mi almohada. Pues pondría a, a dos personas, este, porque una es como para aprender de psicología positiva laboral, como toda esta parte de liderazgo positivo, qué puedes hacer para tener más compromiso en tu empresa, que él es Kim Cameron, y, y me encanta, él es profesor y decano en la Universidad de Michigan, me gusta mucho porque tuve la oportunidad de ayudarlo en capacitaciones y era el vivo ejemplo de la congruencia. O sea, él hablaba de las relaciones, de cultívalas, de interésate por los demás, de liderazgo, de influencia, de la cooperación y el efecto que hace cuando la gente está compartiendo emociones. Y te lo juro que a mí me trataba súper bien, súper lindo. Incluso una vez me lo encontré en un, en un congreso que lo invitaron aquí, porque él está en Estados Unidos. Y dije, ay, qué pena, ¿se acordará de mí? Y en eso me grita, ¡Ali! ¡Ali! Y me empiezo a saludar. Entonces, la vez era tu follower también. Nace un, <ríe> a, sí, un señorón, porque pues él sí. investiga y habla de todos estos temas y lo aplica también. Él se llama Kim Cameron. ¿Kim? Y también es Kim, es Kim así K-I-M. Cameron. K-I-M Cameron, con C. Okay. De la Universidad de Michigan. Y si nos vamos a alguien aquí mexicano, un, una mentora que admiro muchísimo, ella se llama Margarita Tarragona. Ella es experta en psicología positiva y reconocida como internacional por estos temas y tiene un libro que me gustó mucho y que y que me ayudó mucho a comprender la psicología positiva que se llama Tu mejor tú, de Margarita Tarragona. Eh, sí, si me, me preguntas te... a qué personas admiro, sí. Sí. Diría que toda la gente que está aquí en el live y que se conectó, mis amigos, mi familia, ya saben. La verdad es que me siento muy afortunada de tener personas inspiradoras que están haciendo lo que les gusta y que y que lo comparten. Este. Oye, Mira, igual vez, a, mi, a, a mis tías, hermana, igual a, a mi tía Yoli, a Yolanda Navarro, a mi tía, a mi mamá igual. Oye, qué padre que la familia está aquí adentro, ¿no? Claro, sí, siempre siempre apoyando. Y, y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias a verme, la ha pasado muy padre. Uh, Ale, pero ¿no hemos dado el ganador? ¿Quién, ¿Quién fue el ganador? A ver, de ¿quién tuvo más reacciones? A ver. Es que no puedo ver las reacciones. A ver, eh, el éxito, sí, sí, sí. Ana Laura BG tiene cuatro, Abner tiene dos, Ariana San, Sanella tiene cuatro. Vamos a ver si alguien tiene más. Mariana, entre Mariana Sanella y Ana Laura BG. Y si empataron... Y ya vino una, una invitada aquí. Invitada, ¿cuántos te salen? Pero no te sale, ¿no No, aquí se llenan las acciones también cuatro. Pues yo creo que Ana Laura es la que tiene más, ¿no? Me salen a Laura y Aria y a Ariana Sanella. Debajo de Abner Mena, si quieres podemos dividir y este, aquí le das tú eh, bueno, si alguna de ellas dos, que nos manden un inbox, yo me coordino contigo. Si alguna de ellas dos es de Mérida y Yucatán, pues yo le doy la playera. Y la que y quien fuera de que no sea de Mérida, pues le damos la tu, tu consultoría. ¿Te parece? Me parece súper bien. Si no, si no, dividimos con ellas. Aquí voy a capturar pantalla para que no se nos olvide. Que nos manden, por favor, si nos están viendo... Eh, las dos, o si ya se, de, se dejó de vernos alguna de ellas, pues ya tenemos ganadora. Entonces, aquí le estoy tomando captura. Hoy tenemos un invitado especial, ya lo vi, ¿eh? Sí, que viene aquí siempre cuando se llama Carrie, cuando escucha que me estoy despidiendo, viene a ver qué onda, de que ya vamos a convivir todos, porque okay. Ya está diciendo, mamá vamos a dormir, ya es tarde, deja deja Sí, ¿qué estás haciendo? Vamos a tener juevesitos o okay. qué. Sí, vamos a ver una peli, una, una serie de Netflix Oye, mi Ale, te mando sí, un fuerte claro, abrazo, sí que ya... Siento que te tengo aquí bien cerca, aparte porque se combinan la gente debe pensar, se súper organizaron, porque te pasé hace una hora ¿eh? los, los fondos de pantalla, sí. todo el escenario. Pero sí, de la verdad creo que nos quedó bastante bien. Sí. Este, te mando sí, un abrazo, no. Tamiale. No Muchas sé si algo, gracias. ¿Algo último para decirle a la gente? Este, ¿Algún mensaje? Pues nada, agradecerles a, a mis amigos, a, a mi familia, a todos los que están conectados, porque gracias a ustedes y lo que me apoyan y todo, yo sigo persiguiendo mi éxito y mi felicidad y, y lo puedo hacer gracias a ese gran, gran apoyo. Entonces, y gracias a todos los que se conectaron. Que recuerden todos los que se conectaron, nuestras familias, que tomen mucha limonada y que se pongan la máscara y hagan la lucha. Y haga la lucha. Sí, súper bien. Pues muchas gracias. Nada al contrario. vale. Ahora Bye. sí ya nos, nos vamos. Nos vamos al ya auto para cantar otra, otra, otra canción. Vez. <ríe> Un abrazo a todos. Gracias sí. por vernos. Ay, sí, muy Bye, barrio, hasta luego. <ríe> Bye. <ríe> Bye. <ríe> no nos queremos ir.